cómo realizar la configuración del paquete SAM para ello lo primero que hacemos es arrancarlo o bien desde eh, el inicio de Windows o bien desde la barra de estado desde la barra de estado es de manera rápida podemos iniciar todos los servicios y podemos eh, mostrar u ocultar el panel de control lo mostramos y vamos a empezar a trabajar con él vemos que desde aquí ahora mismo tenemos eh, arrancados el paquete Apache y el paquete MySQL Vamos a ver que desde, desde este panel nosotros podemos arrancar y configurar y administrar todos los servicios. Podemos además configurar parte de lo que es el paquete SAM. Por ejemplo, yo tengo eh, instalado tengo puesto que el editor que con el que trabajo por defecto, Notepad++, es el que se muestren los archivos de configuración. Además, puedo hacer el autoarranque, como veis, de eh, los distintos servicios que lleva SAM. En principio no lo vamos a poner con autoarranque. Guardamos y vemos que la configuración de, lo, de, de Apache, el servidor web con el que primero vamos a trabajar, la podemos hacer desde aquí. Eh, la pantalla de configuración eh, es esta de aquí. Nosotros tenemos que entramos en localhost y si tenemos el servidor web encendido pues nos aparece esta pantalla. A partir de aquí podemos ver el estado de todos nuestros servicios de manera sencilla. Es otra manera de verla, como hemos visto anteriormente. También podemos ver todos esos servicios por las características de seguridad que nosotros tenemos ahora mismo puestas, que como veis son o dejan bastante que desear. Los puertos por los cuales salen o escuchan los distintos servicios y esas directivas de seguridad o directivas de protección las podemos mejorar añadiendo eh, una contraseña tanto al, al, al entrar a SAM como al entrar al servidor eh, de base de datos, que en una web, evidentemente oficial, será lo lógico. Entrando con localhost, nosotros podemos siempre volver a la página principal podemos ver los componentes o los distintos componentes que nosotros tenemos de acuerdo bueno en principio y acceder a ellos las aplicaciones que tenemos instaladas Bitnami recordar no la hemos instalado y muy importante el php info a través del cual nosotros podemos ver puesto de manera rápida y digamos de un solo vistazo las distintas directivas de seguridad las distintas directivas propiamente dichas las variables de entorno y las extensiones php por ejemplo todos los valores que tiene estas variables las podemos ver en PHP Info y podemos ver eh, digamos de un vistazo rápido si las tenemos instaladas o no con PHP phpMyAdmin eh, que es una herramienta que hemos instalado con el paquete SAM de manera sencilla y rápida eh, podemos configurar y administrar las bases de datos las bases de datos que las vemos aquí a través de las cuales pues, podemos acceder a las tablas, podemos introducir nuevas tablas, nuevas bases de datos, evidentemente, y trabajar con ellas. ¿Vale? Bien, si volvemos, siempre que queramos volver a la página inicial, pues con localhost lo podemos hacer. Evidentemente, todo esto, o todo el acceso a, a PHP MyAdmin, a, a los ficheros de configuración de Apache, por ejemplo, tenemos acceso desde eh, desde aquí o directamente desde los directorios donde lo hemos instalado veis cómo se abre el Notepad++ que es eh, la herramienta, el editor que yo he puesto eh, para utilizar en estos ficheros de configuración desde aquí evidentemente podríamos modificarlo y guardarlo cualquier archivo de configuración lo podemos abrir desde aquí como veis, ¿eh? son los distintos archivos de configuración a los que accedemos de manera sencilla y rápida desde el panel de control de SAMP. Insisto, ahora lo vamos a ver, que nosotros podemos explorar tanto Apache como PHP o los archivos de configuración de Apache como de PHP como del de PHP MyAdmin desde aquí. Fijaros en eh, la ruta de directorio CSAMP y a partir de ahí. Pues los distintos directorios donde se ha instalado las distintas aplicaciones que en la instalación nosotros hemos realizado. En htdocs, es decir, aquí es donde vamos a meter los proyectos eh, que nosotros vamos a crear. Y vamos a acceder a ellos pues, a través de localhost, barra y el nombre del proyecto. Bien, estos son los distintos directorios, como veis, a los cuales podemos acceder eh, pues, directamente desde el panel de control de SAM. PHP, eh, perdón, con MySQL exactamente igual. El my.ini, que es el archivo de configuración de MySQL, lo tenemos aquí para editar, acceso directo, editar o simplemente echar un vistazo. Otra cosa interesante eh, es la consola a través de la cual nosotros podemos acceder, por ejemplo, a MySQL y con nuestro usuario y contraseña eh, introducir comandos de consola. Eh, podemos explorar, como ya hemos estado viendo, eh, desde aquí también, y por último, evidentemente, salir del de, eh, paquete SAM para cerrarlo.